¿Qué modelo de Lamborghini tenemos aquí? Me encantaría poder saberlo. ¿Nos podrían ayudar, por favor? Y el modelo de este Lamborghini es. ¡Tachan!